La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias. Hoy Graciela La Costa Navarro. Estas actitudes de inconsecuencia política. Gran verdad que he podido comprobar en una corta experiencia parlamentaria La lucha de la química farmacéutica, Graciela Lacoste Navarro, por los derechos de las mujeres y de las poblaciones más pobres, partió en el Partido Cívico Femenino, donde fue su fundadora y una de sus principales lideresas. Como defensora de los derechos de la mujer, se preocupó por contribuir a su reconocimiento y participación activa en política al organizar y dirigir personalmente la campaña para concederle derecho a voto municipal. Presidió y formó parte de diversos organismos femeninos representando a Chile en la séptima asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres de 1951. por mejorar las precarias condiciones del mundo obrero, se instaló como el puntal de su carrera política, cuyo punto cúlmine fue su llegada al Congreso en 1961 como diputada del Partido Demócrata Cristiano, rol que ejerció por tres periodos legislativos. Cuando conoció mi postulación a este cargo, que estoy tratando de cumplir en la medida de mi capacidad, en su trabajo en el Hemiciclo, se destacó por impulsar diversas iniciativas para promover la vivienda obrera la autoconstrucción y la erradicación de tomas insalubres, además de denunciar todas aquellas situaciones que consideraba injustas e irregulares. Estas actitudes de inconsecuencia política, por llamarlas de algún modo reglamentario, me han traído a la memoria lo que un prueba intachable magistrado amigo me dijo cuando conoció mi postulación a este cargo que estoy tratando de cumplir en la medida de mi capacidad, y de mi conciencia cristiana. La mayoría de los políticos tienen una moral que rige sus actos en la vía social y otra moral diferente que aplica a su actuación política. Gran verdad que he podido comprobar en una corta experiencia parlamentaria. Afirmaba en la sesión del 29 de enero de 1963 No obstante esta lucha, su salud no le permitió continuar su labor. Falleció el 4 de marzo de 1971, en ejercicio de su cargo, recibiendo el homenaje de sus pares en una sesión especial de la Cámara de Diputados.